Árbol borrachero o cacao sabanero. Rumancia, comúnmente trompeta de ángel, es un género de plantas panero arbustivas de la familia Solanácea, nativo de las regiones subtropicales de México, Centro y Sudamérica, a lo largo de los Andes de Colombia hasta el norte de Chile e incluso el sudeste de Brasil. Se ha escrito unas 60 especies, de las cuales solo una decena, incluidos los híbridos, están aceptadas. Nota: El género difiere de natura en que es perenne, arbustivo y leñoso, de flor péndula, con cáliz largamente hendido, resistente, de vario pilocular que deriva en un fruto inerme, indehiscente. Son arbustos o pequeños árboles que alcanzan la altura de 3 a 11 metros. Las hojas son alternas, generalmente largas, de 10 a 30 centímetros, y con una anchura de. 4 a 18 centímetros, con bordes enteros o someramente dentados a menudo, con base del limbo asimétrica y cubiertas de finas vellosidades. Las flores péndulas llegan a medir 30 centímetros de largo, son generalmente blanquecinas o amarillas, aunque también rosas, naranjas o rojas. El fruto es una Paya, no espinosa, abobada o en forma de huso que puede ser muy largo, contiene un número muy variable, hasta más de 300 semillas semicéntricas. Su perfume, que sobre todo se manifiesta al anochecer, atrae insectos nocturnos y sobre todo murciélagos, que son los principales responsables de la polinización, aunque ciertas especies, por ejemplo, Brumacia sanguínea, son polinizadas por colibríes. El género crece fácilmente en climas sin heladas sobre suelos húmedos y fértiles, bien drenados a penosol o a media sombra. La floración comienza a mediados o a finales de la primavera en climas cálidos y continúa hasta el otoño. A menudo se puede alargar hasta principios del invierno en condiciones de cálidas. En inviernos fríos, las plantas cultivadas a la intermedia pueden necesitar protección pero la raíz es resistente y rebrotará en primavera. Las especies de regiones altas como Pes charrocarpium prefieren temperaturas moderadas y noches frescas y pueden no florecer si las temperaturas son muy elevadas. La propagación de la mayoría de las especies se logra fácilmente por cortes de esqueje de 10 a 20 centímetros tomados del final de una rama y sembrándolos durante el verano. Como en el caso de Datura, todas las partes de las plantas de este género son altamente tóxicas debido a su contenido en alcaloides tropánicos, escopolamina o iosiamina, entre otros. Su ingestión tanto en humanos como en otros animales puede resultar fatal. El simple contacto con los ojos puede producir midriasis, dilatación de las pupilas, panisocoria, desigualdad en el tamaño pupilar. En algunos lugares está prohibido el comercio o cultivo de las especies de este género. Estas plantas son ingeridas en ocasiones por diversión o en ceremonias chamánicas por su contenido de alcaloides. Sin embargo, da la inestabilidad de los compuestos, el grado de intoxicación es impredecible y puede ser fatal. El consumo ritual de bungamisia es un importante aspecto del chamanismo en algunos pueblos indígenas de este país del Amazonas, como los jíbaros. De mismo modo, ese es el componente central en la cosmología y prácticas chamánicas del pueblo urarina. Efectos de su consumo. Sed se queda en la garganta, alucinaciones, alucinaciones de persecuciones, distorsión de imágenes, sueño, recuperación de algunos recuerdos perdidos, erecciones prolongadas. También se puede llegar a experimentar sensación de euforia y bienestar mientras que en algunos casos se tiene una experiencia de terror y miedo. El consumo de esta planta, si es excedido, podría producir problemas de aprendizaje, falta de atención y concentración, entre otras. Basta con hervir una o dos flores grandes en agua y beber la infusión. Al cabo de media hora, la persona que lo ingiera estará bajo sus efectos. Los indígenas Achuar raspan la corteza del tallo y de esta corteza obtienen un zumo verdoso luego la beben siempre a las 5 de la tarde. También son usadas las semillas por su fácil acceso y la cantidad en la que presentan, pues una valla puede contener 50 o 100. Estas son más tóxicas que las flores. Con 5 o 6 semillas es suficiente para causar alucinaciones intensas, llegando a causar escenas de terror o experiencias eufóricas y agradables. La persona que ha consumido bongamicia. No estará consciente de sus acciones, de lo que escucha o de lo que va a su alrededor. Además, presenta efectos adversos como midriasis prolongada, incluso por varios días, y resequeada de las mucosas de nariz y garganta. En muy los casos, puede llegar a asfixiar a la persona, pues se llega a una sensación de pánico y terror al no poder respirar. Sus especies son conocidas como trompetas de ángel, nombre que comparten con los toloaches del género datura, en el cual está exactamente emparedado. El nombre común en Colombia es borrachero o cacao sabanero, que también se da a algunas plantas del género datura. En Guatemala y El Salvador se le llama floribundia. En Costa Rica le llaman reina de, las, de la noche. En Venezuela se conoce como campanita. En Ecuador, Perú, Bolivia, Chile, México y Argentina es conocida como floripondio. En República Dominicana, Cuba y Puerto Rico se le conoce como flor de campana, campanilla o té de campana.